Producciones Luis Barbosa presenta Paseo a Medellín 2020. Gracias señor, te damos por este año 2019 que finaliza. Hoy en oración te damos gracias, bendito Dios. Bueno, señores, es el ambiente después de un aguacero que ha caído sobre el puerto petrolero faltando 45 minutos para finalizar este año 2019. Así es el ambiente que se vive a esta hora cuando un minuto nos separan ya de este año 2020. Esta es la despedida del año 2019. ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Feliz año, feliz año, familia! Así despide la familia en el barrio de la Libertad. ¡Feliz año! Al compadre Wilson Marín. Así finaliza este año 2019. Recibimos al 2020. La información para la popular estadio, para de Radio. Ahí vemos a las familias en el barrio La Libertad, dándose ese saludo. Suena el himno nacional a esta hora. Bueno, se escucha la pólvora por todos lados. Ha quedado una nube de humo aquí en esta cancha La Libertad. De la pólvora que la gente ha, ha estallado. Para finalizar este año 2019. Bueno, reciban un saludo de feliz año de parte de Luis Barbosa, de parte de Janeth Figueredo, para toda la comunidad en que bendiciones. Bienvenido el año 2020. Ahora sí preparen las crispetas porque viene Paseo 2020. A Medellín, papá. Wow. No Eso es para repelar. Y aquí no quedó nada. Oh. por huevo mejor muy bien en estos momentos se viene el reencuentro allá vienen los que estaban perdidos lady labra me ha localizado por el gps ahí viene chiquinquira marín Llega por aquí también. Bienvenidos a los perdidos. Estamos en el parque norte en la ciudad de Medellín. Vamos a visitar uno de los parques eh, incibias de las luces navideñas. Entonces estamos apenas iniciando año, así que van a ser la nueva tiempo de fuerzas. La doña Hermencia, ¿cómo va? ¿Cómo va? El monaco. calor. Y Antonella. Vamos en grupo Todos. Estamos entrando al Parque Norte Hola, ¿qué tal Luis gente de la popular? Bueno, aquí estamos en el Parque Norte de Yankee ¿cómo ve el paisaje? Hola Luis, espectacular, bueno, estamos en el Parque Norte de la ciudad de Medellín. Y hay que decir... Pega que, la brisa, ¿no? Pega la brisa. Sí, sí, sí exactamente, súper rico, delicioso, está ahora muchísima gente, muchísima gente, es un río también de es gente y como ustedes pueden observar en este río, los adornos. Desde la gastronomía hasta los diferentes eh, luces, todos ¿no? los sabores navideños que hay tan espectaculares para que se tengan una foto de divina. ¿Dónde vamos? ¿Para allá o para allá? ¿Dónde van? ¿Para allá o para allá? ¿Dónde vamos, para allá, o para allá? ...al día siguiente. Nuestra cámara detectó cuando estas dos jóvenes turistas... ...de nombre Eni y Eni, o sea la doble H... ...se cruzaron por debajo del puente no utilizando el puente peatonal. Denuncie, no se quede callado. Hola, ¿qué tal? Bueno, y hoy nos encontramos desde el Metro de Medellín, de la familia Barbosa Marín, pero aquí está también eh, Julián Barbosa, saludo para Janet Figueredo, doña Nora Quintero, también ha venido a disfrutar de este... Clima Especial en la ciudad de Medellín Aquí estamos desde el metro Y ya les vamos a estar mostrando paisajes Que de se ven desde el metro Bueno y ya se viene acercando Uno de los eh, vagones Que nos va a llevar rumbo a alguno de los Sitios turísticos que hay, eh. Como la estrella Bueno acabamos de llegar aquí al Parque Botero, aquí está bajándose La familia Barbosa Marín Ahí estamos, saludos especial Y hacia dónde vamos para el parque, parque botero. botero. Vamos para allá. Parque botero. Para allá o para allá. Para allá. Y ahí se va nuevamente de la estación el Metro Lineal de Medellín. Esta es la información que entregamos con Luis Barbosa desde Medellín. Como pueden observar, está construida en 1927. Ahí está el reporte de Eni Chiquinquirá Marín desde Medellín para Colombia y el mundo. Muy bien, en este momento nos encontramos ya pues en el museo de la cultura. Agustín sí, sí. Agustín Estamos recorriendo hoy Bueno, estamos acá en el Instituto de Cultura de Antioquia Estamos en este museo Es un museo donde cuenta la historia de Antioquia Este es Agustín de Cervantes Recorrido por todo esto aquí Bien. Y esta es Cano. Bueno, Cano. ¿Qué, María? Cano, María. ¿Y este? este es otro de los personajes, Julián Coballe. Esta es otra de las obras de arte que se encuentra aquí en este museo. Vamos a ver que eh, Claudia está con una máscara. ¿Una qué? Esa es la máscara de quién? Máscara fúnebre. Máscara fúnebre, una re... Máscara fúnebre. Máscara, fúnebre. No, ah, esa es la máscara fúnebre. ¿Cómo encontrar parece. la primera bandera del Partido Liberal. Para acá. La primera bandera del Partido Liberal. Bueno. Yo tengo descendencia. Diego Ortiz. Todo parece indicar que Eni Ortiz encontró descendencia en Medellín. Diego Ortiz. Todo esto ha sí. sido hecho por, el, por mi tío. Ah, ¿Y quién es usted? Viejo Ortiz. <risa> vamos a poner nuestra firma como visitantes del museo Rafael Uribe. Eni Ortiz. No, no, no, no. Descendencia, estima. Venga, firma. vamos a firmar acá? ¿Sí? Guardo de ¿Usted qué va a firmar? Voy, estoy des, eh, firmando aquí el testamento que voy a dejar a Antioquia. <ríe> Soy de encendencia, Ortiz. <ríe> Del señor Viejo. Del señor <ríe> <B> Viejo. <ríe> <ríe> Visita la Piedra del Peñón. Bueno, en estos momentos nos encontramos haciendo un recorrido por los diferentes centros comerciales buscando a, a los que vinieron en bus porque los que subimos en la escalera todos estamos unidos, pero los que no subimos en la escalera están perdidos. Sí, así, así. Laura está perdida. Y Laura acaba perder. Bueno, y gracias a mi silbido aparecieron las perdidas. Aquí están, a ver. Mire, mira, acá está, Aló. ¿Dónde anda, cariño? Ají, pues madre, Todavía vienen en camino ¿Cómo la ven? Todavía vienen en camino Y, ya llegamos abajo en el ¿Y doña Nora No, las escaleras son <risa> Nuevamente a mi silbido Llegó, y Laura ¿Me escuchó? Laura, ¿escuchó el silbido? Bueno, ese es el punto de localización De la familia Barbosa Aquí estamos en el Peñol Así que eh, los que se vinieron en moto Claudia eh, con la niña Con eh, Alejandro con el Monaco la suegra y Janeth Pigueredo todavía se encuentran en la plena subida. No han podido subir, que la moto la dejó en un punto y todavía está alta la escalera. Ahí vemos venir a Doña Hermencia Gómez después de haber subido a la piedra del peñol. Viene por este lado Alex, también viene Piti. ¿Quién Y vamos a ver la piedra ahora sí. A Claudia le sacaron la piedra del peñol. Ahí me voy yo para poder eh, filmar, para poder salir en esta película. Película del paseo 2020 a Medellín con la familia Barbosa Marín. Hola, ¿qué tal oyentes de La Popular? Bueno, aquí estamos ya en la Piedra del peñón y vamos a ver cómo le fue a la familia subiendo. Algunos se vinieron en moto, otros nos venimos por las escaleras. Pero aquí está Lady Labra, ¿por dónde subió? Por las escaleras. ¿Cómo le fue? Más o menos. <risa> Julián Barbosa. Por la escalera, excelente, excelente. ¿Doña Nora, en qué se vino? A pasear aquí a, a la piedra de... ¿A qué, subió, ¿en qué subió? qué a, subió? A, a, en el carrito ese... ¿En la moto? moto? ¿En la moto? ¿En moto? ¿Subió en moto? ¿No se cansó, no? No. ¿Doña Hermencia Gómez? A pie, mi hijo, para que vea. ¿Por la escalera? Por un más perraco, sí. Ay, María, ¿cuántos años ya? 75 aquí en baja. A ver María y se vino por la escalera. No puedo creerlo. Y el hombre que parecía Hall subiendo la escalera, venga para acá. Ay, no, Piti Marín. ¿Cómo le fue? Bien. O se tomó buen, eh, buen aire en el buen pulmón. Buen pulmón. Sí, señor. Él es Piti Marín. Y allá vemos a Alex que está ya hablando con la cuchilla que no subió porque no subió la mamá hasta aquí. La fiscalía no, no dejaron subir a la mamá hasta acá y se fue brava. Dijo, ahora me voy bajando a pie. <risa> Muy bien, nos encontramos en este momento en la Piedra del Peñol, aquí en la ciudad de Medellín. Eh, pues es turística esta piedra por su historia, por la piedra más grande del mundo. Como ustedes pueden observar, muchísima gente, pero muchísimo turista eh, subiendo la piedra. Así que la invitación es para que ustedes también eh, hagan este recorrido que nos pareció muy hermoso aquí en el Peñón. A, a propósito, ¿usted en qué subió hasta acá? Bueno, inicialmente veníamos a pie, pensé que era más corto el camino porque pues pueden subir los carros hasta donde está la piedra, pueden subir, pero como era la primera vez que veníamos, no sabíamos eh, cómo hay tanto carro, tanta gente en, este, en estos días. Entonces pensamos que no íbamos a encontrar parqueadero, por eso lo dejamos en la parte de abajo, veníamos subiendo a pie, pero luego vimos que el camino estaba bastante largo, que venía muchísimo, subiendo mucho carro y bajando mucho vehículo entonces nos tocó coger a mitad de camino una moto. Bueno, vamos entonces a tomar una fotografía y después vamos a, hacia otro sitio turístico. Luis, pero vale la pena aclararle a toda la gente que quiera montar en la moto y que quiera subir en la piedra, debe decirle al señor que pagan los dos mil pesos que vale prácticamente prácticamente Es como un El peaje, peaje sí, dos mil pesos y la moto los va a subir. Nosotros, como no sabíamos, nos dejó también a mitad de camino. Sigan comiendo crispetas mientras ven estos paisajes. Película, producción de Luis Barbosa, se va a la familia. ¡Ay! se dejan la piedra de Evo. A ver, tomé fotos con todo un nombre. Vista aérea de la popular estéreo. ¿Listo para la foto? ¿Listo para la foto de Diomedes? Saluda a Yaneth Figueredo ahí Ahí va Lady Laura y viene la familia bajando la piedra del Peñol ¡No hombre! ¿Cuál foto? Estoy grabando, video, video Sigan caminando hombre ¡Caramba! ¡No me joñes. ¿Y ahora quién me grabará para yo poder salir? ¿Ah? Por fin salgo yo aquí porque Lady Laura tomó el celular 30 segundos de fama Me baño en el río o me río en el baño Dicen que los hombres... No, yo me la llevo. En estos momentos nada, la sirenita en el mar... Antoñuela... Adelante. Antoñuela... Acá hacia adelante. La reina... Dice un una pose, me una pose, así una pose. Una pose Tire un besito. Para arriba, para arriba. Bueno. Bueno, como ustedes pueden observar ahora Llegó la hora de la comida ¿Está rico el arroz? A 10 mil, mil, a 10 mil A 10 mil, mire el arroz, ahí vemos entonces allá, allá allá. ¿Cómo está el arroz? Ay, debes estar aquí con nosotros ¿Yani? ¿Quién falta? ¿Quién falta? ¿Quién falta? Dice por aquí, Monaco ¿Cómo se siente Monaco? Bien, Bien. Y paseo que se respete con Luis Barbosa trae video musical. Los hombres no deben llorar tu una mujer. No se ríe, no. Se ríe el monaco. No, mi tío sale riendo. Toma atroz. Dicen que los hombres no deben llorar por una mujer que apagaron mal pero yo no pude contener mi llanto y cerrando los ojos me puse a llorar señores esta historia continuará feliz 2020